¿Estás <risa> <ti>, <risa> por de... ¡Venga! Venga, venga. ¡Hala! A la variante? Venga, ala. Vale, bien. calculáis vosotras dónde ponerla, ¿no? Porque yo no, es no que no veo nada. nada. Yo tampoco, la verdad. ¿Alguna sabe por qué está aquí? Porque estamos hablando aquí como si <risa> me hubiéramos <risa> venido <y> a <risa> tomar café. <risa>